De la noche a la mañana el gobierno de la Comunidad de Madrid ha pasado de no reconocer la existencia de un problema y decir que todo se puede ir arreglando con pequeños parches, a cerrar la, la línea de metro. Y la pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo con razón es qué es lo que ha tenido que estar pasando, qué es lo que tiene que estar pasando para que se haya adoptado una medida tan drástica. No hay información y yo creo que hoy, eh, además de Ángel y yo, debería estar aquí también, de señora si no lo ha hecho hasta ahora, debe hacerlo en adelante. Tiene que sentarse con los alcaldes, tiene que sentarse con los municipales, tiene que sentarse con los vecinos, dar la cara y explicar qué es lo que está sucediendo. Y evidentemente, hay algunas medidas que puede ir tomando desde ya mismo, como por ejemplo garantizar que la frecuencia del autobús que va a sustituir a la línea de metro tiene la misma frecuencia que estaba prevista para el metro y, desde luego, que no pasa como ha sucedido, por ejemplo, con la la obra en Gran Vía, que se van aplazando permanentemente la ejecución de las obras. Necesitamos una explicación a lo que está sucediendo y necesitamos compromisos claros por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la resolución definitiva de este problema que ya se prolonga durante muchos años.